Thank mm -hmm. you. A mi el agua, a mi y agua, a mi a no de Dios, a no a no a no a a a a no Familia. Bueno, estamos aquí recogiendo alimentos para llevarles el próximo martes si Dios quiere, día 27, nos subiremos a Ronda. Entonces, os pedimos la mayor colaboración posible, lo que queráis. Ahí tenéis un supermercado Carrefour, que el que sea puede ir para allá, gastarse un par de euritos o tres y traernos algo para las hermanitas, que hacen una labor magnífica. Nosotros vamos a ir allí a llevárselo en vuestro nombre y a cantar en los villancicos para que los viejetes vivan la Navidad como la vivimos nosotros, por lo menos con alegría. Lo que sí os quiero pedir, vamos a hacer ahora un par de temitas para que nuestros colegas de la tele se puedan, se puedan marchar y no se peguen aquí toda la mañana. Entonces vamos a tocar un par de villancicos que esperemos que os gusten y que participéis con nosotros. Nosotros somos, como ya sabéis, que creo que ya nos vais conociendo, somos el coro y Sal el coro sonizar que la mayoría de los componentes somos de San Pedro y que entre todos sumamos 1.500 años. Pero no hay quien nos quite la ganas de divertirnos ni de cantar. Así que nos vamos con ello, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos, Feliz Navidad y espero que lo disfrutéis. You're <laughs> Estaba.